El video aficionado muestra la forma de cómo actuaron los agentes para someter a la obediencia al ciudadano. El joven fue identificado como Israel Gómez, quien según sus declaraciones, el hecho se produjo porque no quiso pararse y un agente le propinó una bofetada, reaccionando él a la misma. El agredido fue intervenido en un centro de salud de esta ciudad San Francisco de Macorís tras presentar rotura en la nariz. Y me mando a parar, y después cuando me paró, le dije que no lo el casco, y me lo documento. Y él me dijo que yo, la, que yo me yo le que, que yo me voy para el trabajo, que yo me voy para el trabajo. Y él me dijo que el yo no tengo documento, documentos dije que entonces, él me dijo, como pues no tuyo, y yo dije, ah, pues, no es mi, estoy, ah, pues tuyo, y él dijo una mala palabra. Entonces, yo dije mala palabra, él me, me golpeó, y yo le respondí el golpe. Y los otros tres hombres que estaban ahí, me entran a golpe también, y yo me estaba defendiendo. Y en un momento, uno de ellos me golpeó la nariz, caí en el piso, y él me en me abruzaron. Pero antes de mi primer golpe, me estaba, me estaba agrediendo, y yo le estaba diciendo ahí. Que eso no era su trabajo agredirme. Si me iba a poner una multa, que me la pusiera y que no me agrediera. Y él intentaba agredirme y uno de los amigos que está diciendo que no ahora, en ese momento le dijo a él que, que se esté tranquilo. Este tipo de hechos sucede constantemente en esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN Robinson Palanco.